Y pan un en Jerusalén, que piaja Juan el Huitlejoan que melna metía un y cuacun y en cuicatca. Un tonaltín invierno catca y es cuaxano Jesús Cristino mía y ticun y corredor Salomón y es un Cajiquiagua con Un hebreo soquite llegó ni moqueslisque. Hasta que te techo meta machlis a ti Cristo, amas cualistechile Jesús o okay, Kimili. Yo no me chili no ni macho ne nech y chiwa, no tachin, y que te titia a quienéjua. Pero no me ne, nen noborregos. Noborregos ne no me jomes nech nel toca, pambas ne te y nechu no borregos. No borregos nech tenga que, ni manejo ni kimishmati, ni mayejuames nech quitla pamuya. ni melisi para no chipa, ni no mayejomes ni más que ajoiles ni No está sin ellos ni magaño Y Juanmaso es que ni Y Ehuayga es que que Que más un hebreo suexpa o contilán que esteme para que tenemos motlaskia. Ni más Jesús sukimisli. Ni que y poder de indlas match, ¿y qué ¿Un hebreo es ¿No sé de dónde encuadró tí de motlas Y es a Dios y que motlas todo. Tengo a pero te a ti Dios. ¿Qué más jesús o misli? Y y Dios o quisto, de mejor me dioses. Y que y y no patlas. Dios o quien toca dioses, onda que me Y Ewai que te, la dioson es ni mavo ne y paila que ni que te, huéle y que ni cojihui pamba o ni chiva y te que uno tahting, ma Pero tla me y te que, chel toca cam, onda y con en el tocacán, para y melaba que no tachi no guanemi, ni manejo ahí, no a Iván ni nemi. Oxepa que nequilla pero Jesús ocho los tengintes. que Jesús un nuque para ullas neica y quizayan don alzinche de un río Jordán, ni manucao, camba o tlaquatequi Juan. Millet laca tuia o quitato, ni manquistuaya. que Juan, si leo chivo. Noche tengo que esto de Intlácatz Meláhuac. Ni maún un o que en el Jesús.